Gia, cómo está? Es el saludo en mi lengua. Mi nombre es Carmen Laura Paz. Pertenezco al pueblo Guayú de Venezuela y bueno, desde hace tres años estoy viviendo acá en Andalucía. La es una asociación intercultural que ayuda a la gente a, a, en los procesos de adaptación, migración. Y bueno, ha sido parte de esta, de, de este, esta apertura, ¿no? a conocer nuevas gente, nuevas personas, y de allí a ProLíder también ha posibilitado eh, conocer nuevas, nuevas organizaciones como Solidaridad Internacional Andalucía, entre otras asociaciones es una asociación de carácter intercultural que atiende a la ciudadanía extranjera acá. Y bueno, de, de, de, lo, de las mismas eh, instituciones a las que pude contactar, ellos me recomendaban eh, ponerme en contacto con esta organización, que ahí se podía dedicar uno al voluntariado, a hacer actividades para para estar como más activo, lo que llaman la, la participación ciudadana. No Uno busca eso, ¿no? Formar grupos, conocer nueva gente, gente de otros países. Una anécdota, por ejemplo, eh, yo iba eh, caminando en una de las calles de Sevilla y un señor, no sé si quiso asustarme o, o, o que yo me sorprendiera que, que hubiese adivinado mi, mi país, eh, viene y me grita y dice Pone casi al frente de mí y me grita: ¡Bolivia! Y yo me quedo así como perpleja y no hay que decirle. Al final me quedo callada. Ni le aclaré, yo dije: Bueno, ¿para qué le voy a aclarar si sí, sí está Ya él dio por. por por afirmado y, y que era de ese país, entonces y así muchas veces me, me, voy caminando por las calles y me, se detiene, apuesto que eres de Chile o apuesto que eres de tal, y eso suena, y yo les digo no, no, siempre me gusta crear caos ¿no? y les respondo que no, a mí me gustó porque también tuve la oportunidad de hacer el mismo tejido de la araña de conocer nuevas organizaciones de conocer nueva gente y a mí me encantó eh, el tema de, de construir juntos mediante los juegos, la, las problemáticas que vivimos pensar, reflexionar sobre eso para mí eso, esa actividad, esa jornada intensa de, de, de unas horas no, no, no tiene precio ¿no? y luego está el tema de las actividades desarrolladas con los alumnos. La, la didáctica que permite, en el proceso que uno va basándose en la realidad, ir construyendo juntos y enseñar. Un proceso de, de enseñanza que, que exponga lo que ellos tienen como re, representación o ideas preconcebidas y lo que es la realidad asumir la condición de migrante y que ellos tuvieran un poco de empatía a partir de la construcción de esas, de esas historias. Otro ¿no? o lo que vivimos en el día a día, pero también las potencialidades, lo que podemos dar como personas que nos hemos integrado a esta dinámica de, de la ciudad y veo que los adolescentes tienen mucha sete de esos aprendizajes. Yo pienso que fue un acierto la, la dinámica, me enriqueció mucho y yo creo que a ellos también no me olvidarán. Sus procesos abarcan como un espacio y luego a veces la misma política les impide la continuidad. Eh, ya no hay más financiamiento, ya no hay más continuidad. Entonces, estos esfuerzos se diluyen, se, son como agua y sal, desaparecen. Entonces hay un esfuerzo muy importante, es preciso llegar a más población, tener más impacto. Y porque si no es agua y sal, es agua y sal. Y hay un esfuerzo muy grande y yo creo que no se puede perder.